hola a todos y bienvenidos a, a ver si quedamos creo que estabais todos echando un poco de menos nuestras famosas recetas y hemos decidido traeros dos ideas para los desayunos os traemos dos opciones una salada y una dulce comenzamos tostadas de aguacate y tomate para ello vamos a necesitar pan en este caso yo voy a utilizar este que es sin gluten, eh, no es que sea la mejor opción, pero bueno, lo tenía por casa y así lo gasto. Pero un pan que me gusta mucho consumir es este de centeno, ojo, intolerantes, celíacos, no podéis tomar este pan, el centeno lleva gluten. Como ya os avisé en otro vídeo, yo soy alérgica al trigo, por lo que, aunque consumo productos sin gluten, si son 100% centeno o cosas así, yo sí que puedo consumirlos. Vamos a necesitar un tomate, este está así un poco feo porque es de huerta, pero la verdad es que está tremendamente delicioso. Y un aguacate. Y de manera opcional, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Como veis, tengo la tabla por culpa de los frutos rojos, las fresas y demás, bastante roja. ¿Tenéis algún truco para quitar las manchas de las tablas? Un truco para saber si el aguacate está perfecto es quitarle el pinchito de arriba y ver si el color es... bueno. <ríe> si tiene color, aguacate. Si está muy oscuro, si está negro, es que el aguacate está pasado. Y si ese color es muy amarillo, es que todavía está verde. Cortamos el aguacate y cortamos el tomate. Lo único que tenemos que hacer es llevarnos la, nuestra tostada de pan a la tostadora. Si nos apetece, no es necesario. Una vez la sacamos de la tostadora, la ha hecho un chorrito de aceite decoro y lista para comer. Otra opción que podéis hacer es triturar el tomate por un lado y cuando pongáis el aguacate sobre el pan es extenderlo con un tenedor y se queda así rollo puré. Sabe igual y a lo mejor es más fácil de comer, pero a mí me encanta visualmente cómo queda así montado. Y ahora vamos con nuestra receta dulce, tortitas de plátano y avena. Para ello vamos a necesitar un plátano, por favor, que en vuestro caso esté maduro, no como el mío, pero es que no tenía plátanos maduros. Yo utilicé unos 130 gramos de avena y también utilicé un vaso, unos 200 mililitros de bebida vegetal. Podéis utilizar la bebida vegetal que queráis. Eso sí, eh, una vez nos, llevamos, nos llevemos la mezcla a la sartén eh, igual tenemos que ir echando chorritos de bebida vegetal para que la avena no se quede muy compacta. Así que lo único que tenemos que hacer es triturarla y echar nuestra mezcla en una sartén. Ojo, lo dicho. La avena es un cereal que no a todos los celíacos les sienta bien. Hay muchas avenas que ponen sin gluten, pero os aconsejo que miréis igualmente si estas avenas os sienta bien o no. Si no sienta bien, lo sustituimos por cualquier otra harina que podáis consumir. Cuando a mí me sacaron todas las alergias, estuve haciendo pruebas y la avena no me sienta mal. Me pasa lo mismo que con el centeno. Y voilà, tenemos nuestras tortitas. Las podéis acompañar con mermelada casera, con la fruta que os apetezca, con chocolate, eh, podéis hacer Nutella casera también. Eh, yo en este caso la he acompañado con unos frutos rojos y con un poco de crema de cacahuete. Estaban deliciosas. Por cierto, si os sobran muchas tortitas, las podéis guardar en un tupper en la nevera y las podéis consumir al día siguiente es perfecto. Y eso ha sido todo por hoy, nos encantaría que nos dijerais cuáles son vuestros desayunos favoritos. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que como siempre los dejamos en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos por comentarios y a ver si quedamos.